Buenas, buenísimas, buenísimas a todos Bienvenidos a un nuevo, nuevo, nuevísimo Dios mío, no, este videazo que es que... Bueno, bueno, ya me calmo Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Y hoy, hoy es especial, a ver ¿Por qué es especial? ¿Ahora con qué me vas a salir? Pues vale, vale, vale, que es especial por una sencilla razón Y es que, y es que, y es que Hoy voy a enseñarles a jugar Bakugan Battle Brawlers online ¿Online? ¿Cómo así? ¿En línea? Bueno, bueno Sin más, espero que les guste muchísimo el video Recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales Las cuales dejaré aquí abajo en la descripción Donde pues, además de hablar, conversar y pasar la de Delicioso, pues puedes comprar Bakuganes si eres de Colombia, ¿no? Y... Empezamos Y es que esta vez, a petición de muchos, voy a enseñarles cómo jugar Bakugan Battle Brawlers online. No es Battle, Bra Battle Planet, para eso ya hay otro video. Pero, pero, pero, eh, esta vez voy a enseñarles a jugar Battle Brawlers. ¿Por qué? Porque debido a la cuarentena mucha gente me ha dicho... Cómo pueden jugar con sus amigos Bakugan Battle Brawlers Y la verdad es que es bastante, bastante sencillo Yo lo he hecho durante mucho, mucho tiempo No sé si recuerdan los que son antiguos en el canal Que alguna vez yo hice una serie de peleas en Skype eh, Así, eh, de batallas con suscriptores Y la verdad que son bastante, bastante divertidas Y pues es una gran manera de pasar el rato Y pues además de eso, pues practicar, ¿no? Porque pues, hombre, necesitamos practicar, necesitamos practicar Bueno, no me enredo más, no me enredo más y vamos a empezar con lo que necesitamos para poder jugar. Y bien en... Pri Ay, perdón, no me quité el guante. Bien, en primer lugar, lo que necesitamos es nuestro equipo, ¿no? Antes de empezar, quiero comentarles que a ver, este en este video no voy a enseñarles cómo jugar Bakugan. Para eso ya hay un video, lo dejaré aquí en la etiqueta y si ese video no lo entienden, pues no hay problema, en la descripción también les dejaré un link que les va a mostrar cómo jugar Bakugan para Brawlers, ¿vale? Por si acaso. Pero vale, qué voy a enseñarles en este en este video, pues cómo se llevaría a cabo el juego, ¿no? Vale, es muy sencillo. Entonces, vamos a empezar con lo que necesitamos. En primer lugar, necesitamos un equipo Bakugan, ¿no? Vale, eh, sea de tres Bakuganes. En este caso voy a usar estos tres de referencia. Con equipo no me refiero solo a los Bakuganes. También me refiero a los, digamos, las piezas de apoyo. Como lo puede ser una trampa, un armamento, un móvil assault. Todas estas cosas que, pues, tú normalmente usas en tu equipo Bakugan, ¿no? Vale. Lo segundo que necesitamos son cartas. Así es. ¿Y qué cartas vamos a usar? Bueno vamos a usar nuestras cartas comunes es decir nuestras cartas portal las que normalmente usamos en nuestro equipo Digamos en este caso estas tres, oro, plata y bronce. Y también vamos a necesitar nuestras cartas poder, que vendrían siendo la verde, la roja y la azul. Sigamos en, en, con la gente con la que juegas, tienes reglas especiales. Digamos por ejemplo aquí en Colombia, nosotros tendemos a jugar de a seis cartas poder y no solo tres. ¿Vale? Pues que sería entonces seis cartas en mi caso. Pero eso depende de las reglas que pues, ustedes hayan establecido, ¿no? Voy a, voy a basarme, digamos, como en las reglas tradicionales para esto. Entonces serían tres cartas que sean las tres poder y las tres cartas que serían las tres portal Además de esto, vamos a necesitar lo que vienen a ser los tokens o lo que vienen a ser como los eh, proxies, si se puede decir de esa forma, de los Bakugan del contrincante Y de las cartas del contrincante ¿A qué me refiero? Normalmente cuando jugamos con personas Digamos en persona, valga la redundancia Nosotros no nos tenemos que preocupar por las cosas del oponente Puesto que lo tenemos ahí al frente Y constantemente estamos, digamos Él lanza su Bakugan, yo lanzo el mío Él pone su carta, yo pongo la mía Y no hay ningún problema Yo no tengo que tener cartas extra para él Puesto que el equipo de él, pues él lo maneja Y yo manejo el mío y hasta ahí llegamos Pero en este caso, como vamos a estar a distancia vamos a tener que crear una representación de lo que mi oponente tiene en su campo de batalla para que los dos podamos entender cómo están las cosas sé que suena complicado pero tranquilos, es, es muy sencillo, es muy sencillo, les explico. Antes de mostrar eso, vamos a definir qué cosas necesitan tokens. Los Bakugan de mi oponente necesitan un token. En una batalla normal, este sería mi Bakugan y este sería el Bakugan del oponente. Si estuviéramos en persona, no habría pro problema, puesto que mi Bakugan está aquí y el Bakugan de él está ahí. Y los dos pues entendemos perfectamente esto. Pero como estamos jugando a distancia, probablemente siempre estaré así. Porque estoy solo, porque mi oponente no está conmigo. Entonces, a partir de ahí necesitamos que crear tokens de tal forma que si el bakugan de mi oponente se abre aquí yo necesito representar que él cayó ahí para eso es muy sencillo puede ser con un baku Core, lo ponemos el cual me señala que ahí está el bakugan de mi oponente también puede ser digamos dado el caso que se pueda usando el mismo bakugan de mi oponente yo lo que normalmente hago es que si por ejemplo mi equipo es este que sería un mono ventus entonces uso para referencia de los Bakugan de mi oponente, un equipo mono -gayos. Y no importa el poder eje del Bakugan, no importa el atributo, lo único que importa es que represente el equipo de mi oponente. Ahora bien, ¿cuántos Bakugan necesitaría? Pues la verdad es que normalmente, normalmente, con uno o dos bastaría. Pero, pero, hay ocasiones, hay casos en los que, por la situación, puede que el oponente tenga tres Bakuganes en el campo, mientras que yo solamente tengo uno. Si yo solamente tengo un token de mi oponente Entonces me puedo quedar corto Por eso es que los tokens pueden ser cualquier cosa que te señale Que el Bakugan del oponente está ahí Puede ser un Bakugan Puede ser también un Bakukor Puede ser una moneda Puede ser una figurita digamos pequeñita Vale que muchas cosas pueden ser un token Que pueden representar el Bakugan del oponente Si digamos yo pongo esto ahí Ya tengo claro que mi oponente tiene un Bakugan en esta carta Ahora bien ¿qué no puede ser un token Vale, es muy sencillo, algo que no puede ser un token Es algo que cubra toda la carta O que sea demasiado grande y yo no pueda caer en ella Porque así pues, hombre No estoy entrando a la carta No porque el lanzamiento me lo impida Sino porque me están bloqueando toda la carta Un token no puede ser esto Porque si yo trato de lanzar Es muy complicado que yo me vaya a abrir Y eso me perjudica a mí Entonces lo mejor casi siempre es tener Un token muy pequeño Una moneda está perfecto, lo pongo ahí y ya represento el Bakugan de mi oponente Pero y entonces ¿Qué pasa con las cartas portal? Vale, es muy sencillo Si estuviéramos en una batalla normal Esta sería mi carta Y esta sería la carta del oponente Las cartas portal Vale, hasta ahí perfecto porque, pues, él puso su carta y yo puse mi carta. Como estamos a distancia, yo no tengo la carta de mi oponente. Se vería algo así, porque solamente está mi carta. No está la carta de mi oponente porque, a ver, no estamos juntos. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Vale, en esos casos entran los tokens de las cartas, que vendrían siendo estas tres, en mi caso. Son cartas que son totalmente distintas a tus cartas de equipo tus cartas portal no importa el poder que suman no importa el efecto lo único que importa es que tú las puedas entender como las cartas de tu oponente yo escojo estas porque pues claro están en japonés no entonces así las puedo identificar mucho mejor ¿Qué se hace cuando se empieza la batalla yo pongo mi carta y pongo el token de la carta de mi oponente así de tal forma que yo sé que esta carta que está descubierta es la carta de mi oponente y esta carta que no está descubierta es la mía y mi oponente haría lo mismo. De tal forma que los dos empezarían hacia el campo. Si mi oponente pone una carta portal más... Pues yo verifico en qué lugar está... Y la pongo justamente ahí. ¿Qué no se puede hacer? Que digamos, mi oponente dice... Vale, pongo una carta portal... Y él en su caso la pone aquí. Y yo la pongo por acá, en mi, en mi campo. No, no se puede. Tiene que, ser, tiene que responder con la información que te da tu oponente. Si yo gano una carta portal mía... Pues solamente la pongo en mi lado. Y si el oponente gana una carta portal... Pues solamente la pongo en su lado Y ya está Y cada uno representa pues cuántos puntos ha ganado Apenas empieza una batalla O sea, apenas abre una carta portal Yo tengo que decirle a mi contrincante El poder G que suma para todos los atributos Y el efecto de la carta Si no, pues sería trampa, ¿no? Tengo que revelarle toda esta información Apenas se abre la carta Porque si no, pues estaría faltando, ¿no? Y ahora por último Les voy a mostrar unas cuantas aplicaciones Que recomiendo para poder jugar online Vale, que hay muchas, a ver, cualquier aplicación o página web que te permita hacer llamadas online Funciona perfectamente para hacer batallas Hay unas que son mejores que otras porque tienen una mejor conexión, te permiten una mejor conexión que otras Pero que técnicamente cualquier cosa que te permita hacer una videollamada está bien Las que yo más he usado a lo largo de toda mi vida como, digamos, como peleador online Han sido Instagram, Skype y Facebook Messenger Son como las tres que más uso, funcionan perfectamente pero también hay muchas que funcionan whatsapp funciona perfectamente eh, discord funciona perfectamente hay bastantes bastantes que te pueden ayudar hasta en google classroom o en microsoft teams podrías pelear si quisieras si quisieras y bien chicos este ha sido el video espero que os haya gustado muchísimo darle like, comentar compartir y suscribirse y si tienen alguna pregunta alguna duda referente a esto pues nada más, me lo hacen saber y yo con mucho gusto estaré al tanto para responderles. Si les ha gustado el video, espero que le denle like, que comenten, que compartan y que se suscriban. Y pues nada, nos vemos en otro video. Adiós.